Vamos con la última hora de los cracks del PSG. Empezamos por Leo Messi. La cuenta atrás para el Mundial de Fútbol Qatar 2022 muestra que solo restan 86 días para el comienzo del evento más importante para el mundo del fútbol. Y una de las que aparece como candidata a llegar a las instancias finales por su presente es la selección argentina de Lionel Messi. La Albiceleste posee un invicto de 33 partidos y en septiembre próximo jugaría dos de sus últimos amistosos de preparación. A la espera de su confirmación el equipo que dirige Lionel Scaloni jugaría dos encuentros en los Estados Unidos antes elecciones de Concacaf como preparación para el duelo frente a México en la fase de grupos de la Copa del Mundo y uno de los rivales sería Honduras el duelo sería el próximo 23 de septiembre en la ciudad de Miami y con el fastuoso Estadio Hard Rock Stadium como escenario del enfrentamiento que tendrá Argentina como gran protagonista en ese sentido en los últimos días se generó una gran expectativa con lo que sería la presencia de Messi y compañía en la ciudad de la Florida el sitio web de venta online Ticketmaster activó la página para comprar las entradas para el encuentro entre argentinos y hondureños la comercialización se puso en marcha este viernes 26 de agosto a las 9 de la mañana y sería para el público en general por tanto expectación en miami con leo messi vamos ahora a hablar de mercado de fichajes en clave psg y es que tiene dos objetivos muy ambiciosos, el club parisino. El Paris Saint-Germain ya atesora una de las plantillas más codiciadas del panorama mundial. Sin embargo, la entidad parisina quiere dar un golpe de efecto en el mercado y firmar a dos jugadores más de primer nivel. Milán Skriniar, del Inter de Milán, y Bernardo Silva, del Manchester City. Según la equipo, el conjunto galo quiere poner la guinda del pastel a su proyecto con las incorporaciones de estos dos futbolistas de primer nivel. El medio mencionado avanzó que el club, dirigido por Christophe Galtier, ofrecerá 130 millones de euros para adquirir al central eslovaco y al centrocampista luso La hoja de ruta diseñada por el cuadro francés Es poner 70 kilos encima de la mesa del City Por Bernardo Silva Y otros 60 millones al Inter por Scriniar. Desde París se muestran muy optimistas Con ambas operaciones Ya que harán un importante esfuerzo Para que sendos futbolistas Jueguen este curso en el Parque de los Príncipes Por tanto Bernardo Silva y Scriniar Que están en la mira del Paris Saint Germain Y ya para acabar vamos a hablar del futuro de uno de los argentinos del equipo, del delantero Mauro Icardi. El Paris Saint Germain cada vez tiene más cerca la salida de Icardi del Parque de los Príncipes. Informa República de que el acuerdo con el Galatasaray está casi cerrado a falta de oficialidad por ambas partes. Cuando llegó a París procedente del Inter de Milán, el Paris Saint Germain pagó 50 millones de euros por su buen rendimiento en la Serie A. Ahora se desconocen las cantidades, pero se espera que sea un traspaso. Falta detallar por completo el acuerdo entre los clubes. Icardi vería bien su salida, ya que tendrá un salario considerable además en el país. Otomano, la oportunidad de relanzar Su carrera, icardi dejó escapar la opción De ser una pieza clave en el Paris Saint Germain Donde no ha triunfado ni con Pochettino Ni con Galtier en los mandos Esta temporada su destino podría cambiar en el Galatasaray